El 22% de los gases de efecto invernadero que producen el cambio climático proceden del transporte. Consumir un litro de combustible libera 2,5 kilogramos de CO2 a la atmósfera. Pasar de 80 a 120 kilómetros por hora aumenta un 30% la contaminación. Si la presión de tus neumáticos está a 0,5 bares por debajo de lo recomendado, estarás consumiendo más combustible y liberando un 2,5% más de CO2. Camina, monta en bicicleta y usa el transporte público. Ahorrarás 30 gramos de CO2 por cada 4,5 kilómetros que no conduzcas. Tú puedes cambiar la marcha del cambio climático.